Para mí es un placer poder entrevistar a un personaje ¿no? tan distinguido. También en el mundo de la comunicación, como es Ignacio Porta, que es director también de radio y televisión. Bueno, enhorabuena por ese trabajo de locutor que haces también hecho y también defendido, ¿no? Porque hoy día sabemos que el periodismo también tenemos que defendernos en muchos aspectos. Está complicado bueno. últimamente, pero bueno, tenemos que seguir adelante, ya sabes, después de haberlo pasado mal los medios de comunicación en la pandemia y demás, pero ahora mismo estamos saliendo adelante y yo creo que cada día mejor, ...y con nuevas propuestas como es la cadena 7NN de televisión que llevamos ahora en España. Y la ampliación, claro, sí. está ahí ampliando, ¿no? Sevilla, Málaga, quizás... Sí, ahora ya estamos en Andalucía, desde Sevilla que está la central, con Aura Ponce... ...y estamos creciendo pues aquí en Málaga, Puerto Banús, Marbella... ...tenemos todas las provincias de Andalucía a las ocho... ...y trabajando con todo lo que es información local, regional y luego nacional. si te locutó pues mira, fue con 23 años eh, dándole clases a un director de cadena SER en Lugo, en el gimnasio, le daba clases de squash. Y él me dijo, ¿por qué no vienes a hablar de deportes? Y yo, bueno, eh, pues sí, sé hablar de deportes, lógicamente, yo practicaba. Y empecé en Radio Minuto y luego me hicieron director allí y a partir de ahí Radio Nacional de España y bueno, yo creo he pasado por siete cadenas. ...entrevistas eh, podrías destacar, ¿no?, ha sido para ti... ...bueno, que te ha podido marcar incluso, ¿no?, o que ha sido interesante. Mira, una entrevista cuando era jovencito, eh, que me marcó muchísimo... ...fue entrevistar a don Manuel Fraga, uno de los grandes políticos... ...que tuvo España, creo yo, vamos, dentro también eh, Carrillo y otros... ...como Anguita, pero Manuel Fraga fue un hombre que me, me pareció... ...súper interesante por la inteligencia que tenía... ...y lo serio en el trabajo, era un hombre que se levantaba a las cinco... Y es que trabajaba, era el último en irse. Y claro, era un hombre que tenía una cabeza impresionante. Tres años después de haberme conocido, un día me ve y me dice «Porta, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?». Y digo, ¿y se acuerda de mí? De una sola vez que lo vi. Y dice «Sí, sí, me acuerdo de usted». Y me llamó la atención, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, eh, hoy en día tenemos muchos políticos buenos, aunque estamos atravesando una época mala dentro de la política española, pero que esperemos que vaya cambiando a mejor. Estamos aquí en eh, Marbella, Puerto Banús, que ya conocías, evidentemente. ¿Cómo lo has encontrado cuando venido al puerto? Fíjate, eh, hacía unos años que no venía y me he encontrado una Marbella y un Puerto Banús precioso. Eh, estamos ahora en el puerto, aquí en el Picú, y te aseguro que es uno de los sitios maravillosos. Me encanta lo que estoy viendo y bueno, el sitio... Y mejorable. Tiene pinta de ser un gran Sibarita y de gustarte mucho la gastronomía. ¿eh? Sí, sí, sí, me gusta. De hecho, muchos años he hecho gastronomía a nivel de televisión y lógicamente hemos estado en muchísimos sitios en toda España. Creo que aquí vamos a disfrutar de ello a degustar ya mismo en breve esos platos. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros y disfrutar bueno, en compañía de amigos, que estamos realmente entre, entre amigos. Gracias. A gracias a ti, encantados. Y señores, disfruten de este sitio. Yo creo que es espectacular.